Hola. Hola. Hola, bienvenidos a todos, buenas tardes, buenas tardes. y feliz domingo y día que el Señor nos ha dado, amén. amén, les habla el Pastor José y la Pastora Patricia de el la iglesia del nuevo comienzo en el Big Ben aquí en Marfa, Texas Bienvenidos a todos los que nos están viendo por audio por video Y los que están escuchando por audio Bienvenidos a todos Prepárense a recibir lo que el Señor tiene para nosotros Él tiene una palabra para nosotros que es Venciendo las tormentas de vida Cada día es una tormenta Y cada día vienen estos gigantes y estas tormentas a molestarte porque no quieres que estés uh, calmo, quieres que estés en tormenta cada día, cada vez, todo el tiempo. Con Él podemos, sin Él no podemos. Y tenemos que recibir eso y saber eso ahorita mismo. Con Él podemos, sin Él no, no podemos. Con Él todo, sin Él nada. Así es que vamos a recibir su palabra en Salmos 118.24 dice, Este es el día que el Señor jehová nos ha dado. Nos gozaremos y nos alegramos en Él. This is the day the Lord has made. We shall rejoice and be glad in it. Ok. We need to receive it. Tenemos que recibirlo. Y estar alegres en Él. Porque Él nos dijo, La decisión es suya. ¿Cómo lo va a recibir? ¿Lo va a recibir en mal o lo va a recibir en bien? Dice que Él nos... Que nos gozaremos y nos alegramos en él. Así es que es lo que tenemos que hacer. Las tormentas van a venir, esos gigantes van a venir, de la vida van a ser, van a venir. Pero que te van a hacer o te van a deshacer. Solamente tú sabes, tú decides. Pero tienes, tenemos que tener a, a ganar en él. Tenemos que ganar en él. Las tormentas de la vida te van a, no te van a hacer o te van a quebrar es la palabra de Dios en tu vida que te va a hacer victorioso así es que no podemos escondernos de la palabra o salirnos o decir pues no tengo tiempo de estudiar no tengo tiempo de estar con él pero tenemos que hacer tiempo porque necesitamos la palabra sin la palabra, sin él no hacemos nada con él hacemos todo vamos a vencer con él y ser victoriosos en él sin él nada la falta de la palabra de Dios hace que cállanos Así es que escújate a tú mismo ah, y tú sabes, solamente tú sabes. No juzgues a otros, juzgues a tú mismo. Te falta, si sabes bien que no está la palabra, vas a caer. Pero no culpes al Señor y no culpes a otra persona, sino tú mismo. Haz tiempo para Él, haz tiempo para su palabra. Cuando nos llenamos de su palabra, sale el temor y entra la fe y la fe va a crecer cuando la palabra entra en nosotros así es que es, tenemos que tener la palabra entre nosotros, porque cuando te llenas de la palabra, va a salir no digas que no puedes si sí puedes, Él dice que podemos hacer todo en Él, así es que habla la palabra del Señor si te falta la palabra vas a, a caer pero no culpes a nadie más, las tormentas revelan si eres ¿Hacedor o nada más, solamente oidor? Tenemos que hacer los dos, oír y hacer la palabra No solamente hacerla, pero también tenemos que oírla Y si no oímos, si no hacemos tiempo, no va a estar entre nosotros Tiene que estar en nosotros para que pueda salir Y la palabra hace su trabajo, pero tenemos que soltarla tenemos que saltarla, no tenemos que esconderla, no tenemos que detenerla, sino que soltamos cuando soltamos la palabra, hace el trabajo que el Señor le do. Mm -hmm. ¿Sí? Mm -hmm. How? <laughs> el primer pedo? ¿Nos dice el primer pedo? 1 Peter, you can open it there. 1 Peter 5, 6 y 8, 6 through 8. Y I'm going to read it in Spanish, best I can. <laughs> But you can follow along. Yeah. ¿Prever pedo? ¿Cinco? Capítulo 5, versículos 6 al 8. Humillándonos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, porque en él os exalté cuando fuera, fuera tiempo. Y número 7, el 7, versículo 7 dice: Echando toda vuestra ansiedad sobre él, las ansiedades van a venir pero échenos sobre Él, porque Él nos dice que échenos sobre Él, sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, Él te quiere cuidar, y dice que échenla para mí, dámela a mí, no la tengas tú, sino dámela a mí, pero si la vamos a detener, vamos a perder, porque no podemos hacer algo con Él, y nos va a ser más trabajoso el trabajo del Señor, más duro el trabajo del Señor. Así es que dáselo a Él porque Él sabe qué hacer con ella. Nosotros no sabemos, pero Él sí sabe. Y el versículo 8 dice, sea sabio, sobrio, y porque el vuestro adversario, el, el, el diablo, como león, rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Mm. El diablo, que él viene a destruirte ¿Estás hablando la palabra? ¿De fe? ¿O estás hablando La palabra de perder? De perdición Del mundo Tenemos que renovar nuestra mente a la palabra de Dios Para que no andemos Andemos hablando como el mundo Y que no andamos perdidos como el mundo Sino como creyentes En la palabra del Señor Hablando la palabra Porque cuando Él te oye Abremos la puerta. Si andas así diciendo algo negativo, en vez de positivo, Él te va a oír y te va a seguir. ¿Por qué? Porque le diste permiso, porque abriste la puerta. Y Él va a venir y va a entrar y vas a preguntarte y te vas a decir, ¿por qué estás aquí? Porque me abriste la puerta. Aquí estoy. Y pues tenemos que estar con cuidado, porque el enemigo viene y anda buscando... El mundo ya lo tiene Pero busca a nosotros Los creyentes Que andamos nada más um, ¿Qué es la palabra? Um, flojos Y no queremos estudiar Y solamente queremos el tiempo para nosotros Y no tenemos tiempo para el Señor Y, por, y, y luego Nos hacemos débil y viene y hablamos lo que, lo que el mundo dice. Y le abrimos la puerta. Y él, el, el demonio viene a destruirnos. Dice que él viene a destruirnos. Él viene a destruirnos. Es su misión. ¿Qué son las tormentas de tu vida? ¿En qué forma vienen? En situaciones, circunstancias, obstáculos, problemas y dificultades. Estas son las cosas que vienen. Todos tenemos pasamos por estas cosas. Todos tenemos cosas que pasamos por esto. Nosotros tenemos que saber qué hacer. Y si tenemos la palabra, si tenemos relación con el Señor, sabemos cómo hacer estas cosas. Si no, estas cosas nos van a hablar a nosotros. Estas cosas nos van a, tomar a, a, a, a, a tener. No dejen que estas cosas o gente o nada, ni el demonio, nos detenga de que lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Él te llamó. Él te llenó Y luego te puso en esta carrera En esta misión Y dice, tú estás listo para ganar Yo te di para que ganes No te di para que le perdieras Pero nosotros tenemos que hacer nuestra parte Porque el demonio va a venir A tratar De pararnos De detenernos Va a mandar gentes, Amigos, enemigos A lo que sea, a tratar de pararte porque tiene el mundo ahora te quiere a ti no te des no te venzas te viene a quitar de la carrera en cual Dios te dio para que corriéramos el Señor nos llamó y nos dio una carrera a cada uno una misión a cada uno por eso es que somos tan importantes para Él somos muy especiales así te veas tú como te ve el Señor así te ves tú muy importante no dejes que nadie el demonio o nadie en otra persona te diga que tú no vales, no tienes valor. Que no vales nada. Son mentiras. Es nada más mentiras del enemigo. Crea, porque tú sabes lo que la palabra dice de ti. Crea lo que dice la palabra. No le hace que todo esté en contra de ti. Si el Señor está contigo, ganas. Es todo lo que, es lo que vale. Que tú ganes. Que tú sepas lo que la palabra dice. Pero... Es de una carrera que nos ha dado, que vamos a ganar y vamos a cumplir con él. Sin él no podemos, con él sí podemos. No te deje que nadie te limite, limita. Hace todo lo que el Señor quieras que hagas. Don't let nobody hold you back. Limit you. que te detengan. El Señor te ha dado todo para cumplir lo que Él te mandó hacer. Y a cada uno nos ha dado eso. Nada más, no encargó nada más a, a ciertas personas, sino a todos nos dio la carrera que corriéramos. Pero nos equipó y nos dio todo para poder correr esa carrera. Y no dejes que nadie, el enemigo o a los que usa, que te detengan es tiempo de levantarte es tiempo de levantarte y decir ya basta, lo pasado ya pasó ahora tengo que empezar otra vez este día con Él y empezar esta carrera otra vez levántate, sacúdete. es tiempo de seguir con Él y sabes que, Él te va a estar contigo dice, todo el tiempo estoy contigo nunca te dejo Él nunca nos deja, todo el tiempo está con nosotros así no que el enemigo te hable no deje que tus palabras te hablen a ti tus problemas te hablen a ti tú hablas a ellas y dígales mi Dios es más grande que ustedes esos problemas que vienen contra ti mi Dios es más grande que esas cosas que vienen contra ti amen amen, amen. las tormentas de la vida vienen de el enemigo es el único enemigo que tienes no es tú Vecino no, es tu amigo, no es otra persona, sino el diablo. El diablo viene. Ah, ah, una mm. find the scripture, find mm. mean, the scripture, still, kill and destroy, come to still, kill, Spear, kill and destroy, Still, kill and destroy. así es que. Okay, vamos a one yes yes, vamos a one yes yes. I just, I just couldn't think of it. One yes yes. Juan yeah. uh, 10.10, yes, yes. me gusta, me gusta, me gusta. Juan 10.10 yes, yes. dice, aquí nos vamos a dar cuenta del enemigo. Juan 10.10 yes, yes. nos dice, el ladrón no viene sino para qué? Hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que tengas la, más en abundancia así es que el enemigo, ya sabemos que viene el enemigo que va a ser nada bueno para nosotros hemos que destruir pero el Señor nos dice yo vengo ¿para qué? para que tengas vida y para que la tengas en abundancia así es que sabemos lo que viene a hacer el enemigo nos quiere destruir primeramente y estamos haciendo todo lo que pueda por el Señor necesitamos toda la fuerza que nos pueda dar por eso es que estamos en relación con Él Señor no puedo sin ti te necesito cada día cada día antes de salir al mundo dame la fuerza que necesito este es tu día Señor quiero estar aquí para ti dame la fuerza que necesito para triunfar en este mundo para triunfar en este día porque los enemigos, las tormentas los gigantes van a venir contra ti pero estemos como David la palabra, sabemos que el Señor está ahí para nosotros sabemos que Él está con nosotros que Él nunca nos deja y vamos a triunfar sobre las cosas que el, el, el enemigo trae sobre nosotros, ¿sí? ¡Sí! Yes. Ah, ¡Sí! Yes. ¡Muy bien dicho! ¿Ah? ¡Muy bien dicho! Oh, sí, muy bien dicho! Gracias sí. hermano <risa> El enemigo otras cosas, personas, familias, amigos amigas del trabajo de su escuela, problemas que ellos tienen que te afectan por la relación que tienes con ellos. Cuidado, cuidado. Si te están llamando al mar, salte. No te quedes. Si te juntas con zorrillos, vas a pestar como zorrillos. No te juntes con compañía mala, porque te van a mandar al mar. Busque. Y si tengo que estar solito, mejor solito que ah, con el mal sí. sí, ándale, gracias mejor que mala compañía. sí mejor solito que mala compañía sí, ok uh, no quiero, quiero quiero dar gusto a mi señor y no a la gente porque nunca vas a dar gusto a la gente, porque nunca van a estar satisfechos primeramente es el señor primeramente es el señor sí, let's go to Matthew uh, 6 33, Mateo 6 Versículo 33, todos lo sabemos. Todos lo sabemos. Más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todas estas cosas serían añadidas a ti. Él nos quiere dar, pero primeramente buscando a Él. No dale de segunda, no dale oh, cuando me acuerde, cuando quiera o de vez en cuando, o cuando me sienta mal, pero primeramente, ¿eh? que, que, que se sientas bien, o que te sientes mal, Señor, aquí estoy contigo, tú eres mi creador, dame Señor, Él te da salud, te da el todo, lo que necesites, pero síguelo a Él, nada más las bendiciones, sino al que nos bendice, Él nos bendice, ¿ok?, Así está bien Si no nada, amén Pues cuidado con las compañías Mejor solito Que con mala compañía amen. Las tormentas de la vida vienen de El número tres es primero es el diablo Y luego no otras personas Familia, amigos, amigas uh, Amigos de trabajo Amigos de escuela Tú mismo, cuando te levantas y te veas en el espejo, trata con esa persona enfrente de ti. Es muchas veces este es tu primer problema. Tienes que arreglar con esta persona. Vamos a arreglar y nos vamos a poner bien con el Señor. Primeramente, tú. Y tú corrigidas a ti mismo. Tú justicias, justas tú mismo. Y no hay, juzgas tú mismo y nadie más. Okay. Y vienes enfrente de él, vienes enfrente de él a vencer, creemos tormentas por nuestros propios errores. Uno mismo nos detenemos, nos paramos y nos vimos en el pasado, todo el tiempo en el pasado, todo el tiempo en el mal, todo el tiempo en lo que no pudimos hacer, que no podemos hacer y nunca nos vemos satisfechos nunca nos vemos vencedores nunca nos vemos ganadores nunca nos vemos campeones como el Señor nos dijo que sean que crecemos que que todo el tiempo perdidos todo el tiempo en negativo tenemos que confesar la palabra saber la palabra para que hablemos la palabra y que salga la palabra de nosotros tenemos que hablar la palabra porque la palabra, la verdad nos va a liberar tenemos que estar libres en él. Tenemos que estar libres en él. ¿Cómo vencer las tormentas de la vida? Vencer por medio de Cristo. Ok. We're going to conquer these storms through Christ. Ok. So, vamos a Mateo 7, capítulo 7, Matthew 7, verses 24 through 27. I'm going to read it to you from the NIV. Matthew 7 uh, Cap uh, capítulo 7 versículos 24 al 27 bear with me <laughs> 24 through 27 Ooh, I'm, I'm in the wrong chapter 24 through 27 cualquiera puede puedes oh, por tanto, todo el que me oye está, estás, uh, estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, se, uh, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron allá casas con todo la casa no se derramó Estas palabras Y los que ponen en práctica Es como un hombre En santo Que construyó su casa Sobre la arena Cayó las lluvias, crecieron los ríos Soplaron los vientos Y azotaron aquellas casas Estas se derramaron Se derrumbaron Se derrumbó Y gran fue su ruña tenemos que ser como el hombre prudente que construyó su casa en la roca en Cristo Jesús. We gotta build our, body, our house on Christ Jesus. Let him be our fundación. Mm -hmm. Construimos la casa en la roca. ¿Quién? Cristo. En Cristo. En Cristo. Sin él no podemos. Con él todo. Sin él nada. Amén. Somos más que vencedores por medio de él que nos ama nos ama, en Romanos 8:37, y 37 Romanos 8 37 la nueva versión internacional nos dice, sin embargo en todos somos es, todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama y yeah. En all these things we are more than conquerors through him who loved us. Yes. Yes. Vencedores en él. Así te ves. Vencedores en él. No te veas menos, sino más. Porque con él somos más. No menos. Vencedores en él. Tenemos que tomar la autoridad que nos ha dado y ser vencedores por él. Porque el enemigo te va a empujar para abajo. Este mundo te va a empujar para abajo que no puedes hacer nada que no tienes lo que necesitas te falta esto te falta aquello pero en él nos damos cuenta en la palabra que tenemos todo y somos vencedores somos campeones somos ganadores en él ok ¿Sí? Sí. Sí. tenemos que saber <risa> yo puedo hacer todo en medio de Cristo que nos fortalece 4, 13. Filipenses 4.13. Filipenses 4.13. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. We can do all things through Christ who strengthens us. We need to remember this. Tenemos que acordarnos de esto. Diario. Podemos hacer todo en él. Que viene alguien y te dice: No puedes. Ya lo has oído tantas veces. Que ya tienes temor y te haces para atrás. Y que no puedes Cuando vino David Y que vio al gigante él, él sabía Yo puedo hacer todo en Cristo ¿Quién es este gigante? ¿Quién es este gigante? No hay gigantes tormentas en este mundo Que se puede tener Solamente que tú te des Y te venzas tú mismo No, tú puedes hacer todo en él Dice, Todo lo podemos todo lo podemos en Cristo que me fortalece mm -hmm. Él te da la fortaleza Él te da la fuerza la, eh, eh, The el strength that you need to conquer and do what you need to do yeah. sí sí sí amén uh, amén yeah. you know I say amén in Spanish and English is the amén amén tres maneras de soltar fe para vencer tormentas en tu vida Creer la Palabra We've been talking about this Believe the Word Three things That will set you free From these uh, storms of life Romanos 10 uh, 17 Romans 10 17 So the faith comes by hearing And hearing by the Word of God en Romanos 10 17 Así que la fe Viene por oír Y el oír Por la Palabra de Dios Así viene tenemos que oír y tenemos que entre a que entre nosotros para tener la fe oída y luego la damos oír el oír y el oír por la palabra de Dios oír la palabra a que venga, llénate de la palabra oír la palabra llénate de la palabra para que la palabra pueda salir a hacer sus trabajos ¿sí? Amen. Amen. Amen. <laughs> Habla la palabra. 2 Corinthians 4.13. Since says, We have the same spirit of faith according to what is written, I believe and therefore I speak. Yes. We also believe and therefore we speak. Amen. 2 Corinthians 4.13. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme con lo que es, está escrito, Cree por lo cual habla. Nosotros también creemos por lo cual también hablamos. Ten fe, habla la palabra. Habla la palabra. Tenemos que hablar la palabra. Tenemos que decir la palabra. Si no la soltamos, no hace su trabajo. La, la, la palabra es como una semilla. Si no la siembras, si no la sueltas, si no la siembras, no va a crecer. La palabra es como una semilla, suéltala para que se siembre y para que crezca. Va a crecer, pero cuidado, que sea positivo y no negativo. Que sea vida y no muerte, porque esto va a crecer en ti. Y no queremos lo negativo, no queremos la muerte, queremos la vida de la palabra. ¿Sí? ¿Amén? Sí, sí, sí. Proverbs 6.2 uh -huh. You are snared, you are trapped by the words of your mouth You are taken by the words of your mouth uh -huh. Proverbs 6.2 Te has lanzado con las palabras de tu boca Y has quedado preso en los dichos de tus labios You said it, It's, you've been snared mm. Tú mismo lo dijiste Pero se lo dije a ella, se lo dije a él pero te va a lanzar a ti cuidado mejor no decir nada mejor no digas mejor déjalo no lo sueltes déjalo el señor puede tratar con ellos el señor trata con ellos y esto es lo que estamos diciendo aquí Proverbios 18.21 Proverbs this is what we've been talking about our text Proverbs 8.21 Death and life are in the power of the tongue, and those who love it will eat its fruit. Hebreos mm. 18:21 La muerte y la vida están en por el poder de la lengua, y el que la ama comerá sus frutos. Mm. Antes no me detenía y salían cosas de mí que no debían de salir, de salir. Y ahora me detengo. Porque no me quiero colgar con mis palabras, no me quiero lanzar con mis palabras, porque sé mejor. Porque aunque yo la quiera dar a alguien otro, yo me voy a lanzar yo mismo. Así, cuidado, que no hagas eso. Mejor detente que decirlo, pues no puede detenerme. La palabra dice que puedes hacer todo en Cristo. Así es que si te tienes que detener, Señor, ayúdame a detenerme. ¿Por qué? Yo no puedo, yo no quiero, pero lo voy a hacer. Me detengo. Detén tu palabra. Nomás porque si te aparece en tu mente, no tienes que soltarla. Deténla. Tien la fuerza, porque tú tienes la fuerza, la fortaleza que te da el Señor. Y acta en la palabra. Santiago 1, 22. Act on the word. James 122 says, Be doers of the word. And not here is only deceiving yourselves. own selves. Santiago, Primera, 1, 22. Pero ser alcedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañadosos y vosotros y a vosotros mismos. Engañosos a vosotros mismos. So, be here, uh, do of uh, the word, not here is only deceiving your own selves. Engañosos a uno mismo. ¿No queremos engañar a uno mismo? Be careful con las palabras. Cuidado con las palabras. Las tormentas van a venir. Pero, ¿qué nos dice el Señor? ¿Qué nos dijo el Señor? El Señor nos dijo... Nos dijo, nos dijo, nos dijo... Muy bien. Que se lo dirán a él. O. Oh. Echando todas nuestras ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado sobre él de nosotros. Dáselo a él. Él sabe qué hacer con ellas. Nosotros no. Dijo, vacíate de estas cosas, de esas ansiedades. Dámelas a mí. Él sabe qué hacer con ellas. Tú vas a correr tu carrera. Vas a correr tu carrera, pero no necesitas estas cosas contigo. Suéltalas a mí, dámelas a mí. Así puedes correr mejor. Y puedes hacer lo que yo quiero que hagas. Y puedes hacer todo lo que yo quiero que tú hagas. Porque Él quiere que sean los vencedores, que sean los campeones, que seas ganadores por Él. Y podemos hacer todo en Él. No debe que nadie, ni el enemigo, ni las tormentas, de la vida te detengan. Amén. Amén. Amén. Sí, señor. You can stop right there. estamos completos en Él. Estamos completos en Él. Con Él todo y sin Él nada. Amén. Amén. Gracias a Dios.